2 de julio de 1904. Anoche se me presentó una escena ante mí. Puede que nunca me sienta libre de revelarlo todo, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego caía sobre el mundo y aplastaba grandes casas. De un lugar a otro se elevó un clamor, el Señor ha venido. El Señor ha venido. Muchos no estaban preparados para su llegada, pero unos pocos decían, alabado sea el Señor". ¿Por qué alabas al Señor? preguntaban aquellos sobre los que venía la destrucción repentina. Porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Si creías que estas cosas vendrían, ¿por qué no nos lo dijiste? fue la terrible respuesta. No sabíamos de estas cosas. ¿Por qué nos dejaste en la ignorancia? Una y otra vez nos has visto, ¿por qué no nos conociste y nos dijiste del juicio que vendrá, y que debemos servir a Dios para que no perezcamos? Ahora estamos perdidos. Manuscrito 102 de 1904, Elena G. de White. Versión en inglés.